Número de las páginas, encabezados, vínculos a textos para hacer compendios, insertar imágenes, modificar márgenes, alinear el texto, insertar viñetas por mencionar algunos. Es imprescindible saber copiar, pegar y cortar contenido, teniendo en cuenta su relevancia y coherencia en el texto. Cada vez es más necesario reconocer aspectos técnicos y éticos de la edición de texto, plano y enriquecido en redes sociales,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 de usar los documentos, se agrega ahora el uso de textos enriquecidos con imágenes y gráficos, lo cual está amplificando las posibilidades de la enseñanza. El uso de fotos, gráficas, videos, archivos de audio y de fórmulas algebraicas que acompañan a los textos crean documentos de nuevo orden. Si a esto agregamos el uso de los hipervínculos o las exposiciones con diapositivas animadas, tenemos muchas y nuevas oportunidades para mejorar nuestras clases.